Hoy estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos de vuelta eh, a serie 8, otra vez aquí, eh, hoy después de muchísimos, muchísimos meses eh, sin subir nada, estando inactivo eh, desde pff, posiblemente ya casi un año, eh, hoy volvemos, hoy volvemos ya al fin, retomamos el canal, eh, hace mucho tiempo eh, subí un vídeo en el que decía que iba a retomar el canal, que iba a empezar otra vez a subir vídeos, que iba a subir otra vez eh, ¿Qué pasó? Que... Mmm, no pudo ser No pudo ser, empezó a caerme por todos lados trabajo, eh, que si la universidad, que si tal, y al final eh, no tuve tiempo para dedicarle al canal, nada, literalmente no tenía tiempo ni para dedicarme a mí mismo eh, ¿Qué pasó? Que no pude retomarlo. Eh, entonces, bueno, eh, llegó un punto en el que sí que tenía un poco más de tiempo, pero no era momento de iniciar otra vez la vuelta al canal. Y hoy, sí, hoy ya sí, señoras y señores, hoy volvemos a subir vídeos en Asterio 8. Eh, he hecho muchas cosas, eh, he mejorado algunas otras. Eh, me he preparado mejor lo, las cosas para los streaming y para los vídeos Y hoy vamos a grabar un vídeo de Pokémon Diamante Brillante y Perla Renocente. Este juego, mmm, sé que no es un juego que le agrade a mucha gente, no es que le atraiga mucho del canal Pero me parece un buen vídeo para eh, retomar otra vez eh, lo que viene a ser lo, el contenido en el canal Significa que me dedica a, a estos? No, obviamente no solo voy a traer Pokémon. Nunca he decidido de traer solo un juego. Voy a, a intentar retomar también un tournament, que yo sé que muchos de vosotros eh, lo que más os gusta es ese juego. Soy muy fan de ese juego. Eh, también voy a intentar subir algo de Call of Duty, seguramente. Eh, no voy a jugar al Vanguard porque no me lo he comprado ni creo que lo vaya a comprar porque es un juego que no me hace mucha gracia. Eh, pero sí que puedo jugar eh, a lo mejor Cold War o puedo jugar Warzone. Ya veremos qué tal. Eh, también estaba pensando en hacer una serie de Minecraft con unos amigos. Eh, por lo tanto también grabar algo de eso. Y ya, eh, por último, pues cosas... Varia, algunos juegos más varios. Eh, también subiré más de Pokémon, seguramente. Eh, no sé si subiré más espada y escudo. Pero en este caso vamos a jugar Diamante Brillante y Perla Reluciente. En mi caso, perla Reluciente. Eh, veremos a ver. Eh, yo realmente quiero quiero hacer esto. Eh, echaba mucho en falta retomar el canal. La verdad es que es algo que a mí me gusta mucho. Eh, subir contenido y poder hablar a una cámara básicamente porque mi carrera va de eso y me gusta eh, entonces pues nada vamos a retomarlo y hoy vamos a hacer un combate eh, os voy a enseñar el nuevo layout aquí lo estáis viendo yo creo que está, que está chulo eh, no es creación mía obviamente La he, lo he adaptado pero eh, Así me ha salido. Estoy contento. Eh, aquí estáis viendo, bueno, vamos a poner primero los primeros cascos. Aquí estáis viendo, aquí arriba eh, el logo que siempre está en casi todo. Eh, por aquí, vale, están los Pokémon que vamos a utilizar, el equipo que vamos a utilizar hoy, eh, que irán cambiando dependiendo del equipo que vayamos a usar en... según la temporada, no, según el eh... Según el vídeo, básicamente Y ya después tenemos allí Allí Tenemos eh, el canal de Youtube y el canal de Twitch Que intentaré tam también retomar un poco de Twitch Que veremos a ver qué, qué se puede hacer Entonces, hoy Hoy vamos a jugar un combate en este juego eh, Me lo compré Estuve haciendo cositas eh, Me lo he pasado y tal eh, Le he dedicado tiempo cuando he podido eh, pero he conseguido, he conseguido mucho tiene sus horas echadas y tengo equipos tengo equipos en este caso ya estoy viendo cuál es el equipo que vamos a utilizar, de todas formas os voy a enseñar las estadísticas para aquellos que quieran eh, copiármelo ¿vale? eh, en mi caso Latius eh, lo llevo max velocidad en max ataque especial, es eh, bueno en velocidad ya que es de los más rápidos generalmente de este juego y eh, estos son los movimientos que venía, ¿vale? Como Draco Sur, psíquico eh, y Edelgibola Siguiente Gengar. Eh, son todos Max Max, ¿vale? En este caso, Max Ataque Especial, Max Velocidad. Bueno, en velocidad. Eh, la habilidad oh, maldita, la única que tiene. Eh, Brelon, experto. Max ataque, Max velocidad. Eh, bueno, los movimientos del Gengar, perdón. Imaginación, bola sombra, brillo mágico y bomba lodo. El Brelon, Spora, Ultra Puño, Semilladora y Tumba Roca, Semilladora, mejor que Bomba Hermen porque eh, si hace más de 3 golpes hace más daño que Bomba Hermen, eh, me gusta mucho más. Eh, después tenemos a Magneton. ¿vale? Más Defense, más Speed, eh, con Voltio Cambio, Onda Trueno, Foco Resplandor, Pantalla de Luz y después tenemos a Smirkle de mi favorito más speed max ps eh, para que intente apuntar más de todas formas lo llevamos con la banda focus y eh, estos son espora repicosa de la parroca y última palabra en este orden en este orden es como yo eh, uso los movimientos de este Pokémon. pokemon no iba por aquí Vale, mil goals, vale estos movimientos Y por último Mi Hulk, mi Hitmonlee eh, Max Defensa Especial eh, Y Tiene un equivalente de Entre ataque y PS ¿Cómo? Pues bueno, 306 En ataque físico Y eh, 275 en PS Para que se tenga más bulk Y el ataque básicamente Para el objeto ¿Qué objetos llevan? Pues eh, eso se podía ver Bueno, aquí, ahí os sale, ¿vale? Las habilidades y los objetos Vaya Lichi, ¿vale? Se puede ver de alguna forma, ¿no? Sí, pero así no se puede Bueno, da igual Gafas de elección, vida esfera, pañuelo de Elección, Vaya Cidra, Panafocus Focus y Vaya Lichi De todas formas ahora lo veréis cuando Cuando nos metamos en el combate eh, ¿Cómo hacemos un combate? Pues en este juego es un poco especial Un poco especial el cómo hacer los combates Y es que a diferencia de Pokémon Espada En Pokémon Espada tú buscabas directamente eh, Combate, individual Como lo quieras, en este caso no En este caso son salas y tienes que decir si quieres intercambiar O combatir La mayoría de gente solo quiere intercambiar Nosotros queremos combatir, entonces la comunidad eh, Ha creado unos códigos ¿Vale? Para hacer combates ¿Qué pasa? Que al ver al ser algo Que ha creado la comunidad No siempre... Es posible encontrar... encontrar batallas ¿vale? El código es 2022-2021 Esto es para combates en single Y para gente que quiera jugar doble 2021 y 2022, ¿vale? Nosotros vamos a jugar... Individuales, combates individuales ¿Qué pasa? Que no siempre sucede Porque a lo mejor puede que tarde mucho En encontrar a una persona... Puede que haya una persona, pero este AFK. Entonces, en mi caso no me ha encontrado a nadie rápidamente. Entonces vamos a tener que esperar a ver si, si se une alguien a la sala. Vale, ya estamos en un combate. Vamos a seleccionar equipo. Y aquí está mi equipo. Vale, Veremos, a ver. Jugamos contra John Squilly. Que nos trae un Latias latias, un Garchomp, nos trae a los, a los más usados, básicamente, eh, Garchomp, Scissor, Latias o Latios, Gliscor, excesivamente usado, pero por lo que veo no tienes ningún... No tienes ningún coleguita que pueda pararse un espora. Eh, problema, no me sé el equipo. Te podría haber hecho una foto, pero es que no... No, no lo... No, es que no lo hago nunca, tío. No, no, no sale hacer una foto del equipo del otro rival. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué digo lo de la foto? Porque a diferencia de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, aquí no puedes ver el equipo del otro. Eh, entonces, pues te lo tienes que imaginar. Vamos a tirarle un espora. Perfecto. Rotom dormido. Vale. Vamos a tirarle la red vicosa. Lo Más importante, pues las trampas rocas. Lo bueno de ser más rápido que ser Rotom es que la vamos a poder tirar después otro espora. En el caso de que se despierte cuando no queremos que se despierte. ¿Se despertará? No, no se despierta. Y... vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Última palabra. Eléctrico o fuego? ¿A quién vamos a cambiar? A... a Milatios. Vamos a cambiar a Milatios. ¡Uh! Me cambia el roto. ¿Vale? Me saca Miloti... Me gusta. Es mi cosa. Y vamos a hacerle... ¿Qué vamos a hacerle? Vamos a hacerle volteo cambio. Le hacemos... Le hacemos... ¿Cómo mm... hace volteo cambio? Le podemos hacer semilladora. Es más defensivo especial. Mira, a lo mejor no la lleva con... Con la scale Sí, es llama férica. Semilladora Uno Uf. Dos No, hombre, no me hagas dos Nada más, tío Raya hielo Aguántamelo Aguántamelo Aguánta Eh. Entre quien entre, voy a hacer. Podría hacer un cambio. Pero lo va a dejar. Efectivamente, lo va a dejar. Lo mato. Bueno. Vale, está bien. No pasa nada, Brelon. Está bien, venga. Me va a sacar un del Fog. Así que me sacará a Glisco. ¡Oh! piso! Eh... Scissor, también puede hacer de fog ¿Me lo hará? No lo sé ¿Qué tengo para Scissor? No tengo fuego Pero tengo a mi colega Millenium Falcon Para... eh... Va a hacer espadas seguramente Voy a hacer... Voy a tener ataques de tipo lucha también, eh Un Brick Break o alguno de eso. Pero, en este caso, Puño Bala puño Bala Me va a hacer nada y menos, colega Nada y menos Si soy de los Pokémon que más daño hacen en este equipo, eh Tengo que avisar Pues yo cambio no hace Puño Bala ¿Quién me aguanta un Puño Bala? Pues me lo aguanta... Aumenta casi todo, pero es que le voy, a, le voy a tirar a Scarf Mira, ¿por qué se llama Scarf? Si sí, lleva una Focus As. Juego mental Uff, y de vuelta, eh Nada mal Nada mal ¿A quién me vas a sacar, colega? ¿A quién me vas a sacar, colega? pensándoselo está ahí complicando vale garchom garchom muy bien ¿Serás un garchom discar me lo voy a suicidar voy a hacerle espora soy más rápido que su garchom cómo soy más rápido que su garchom Más rápido que eso. Esto es muy raro, eh. Esto es muy raro, colega. Me puedo hacer dragón. No tengo nada de hielo. Mi, mis dos opciones. Mm. No te despiertes, ¿no, colega? No te despiertes. Sería un pedazo de. Uh, sería un pedazo de regalo. Brillo mágico. ¿O ¡Oh, me la juego maquinación? No, brillo mágico. No me lo va a cambiar. No me lo va a cambiar. Brillo mágico. Lo ha suicidado. Uff, lo ha aguantado. Qué cabrón. ¿Se despierta? No. Pues a lo mejor sí que habría tenía que hacer maquinación, ¿eh? ¿Me lo va a cambiar? Me lo va a cambiar Tendría que haber hecho una miración. Ay, gilipollas, tío, qué gilipollas Es que eso me pasa por darle siempre de primera Me lo hace puño bala Pero yo creo que un brillo mágico, te mato, colega Eres un scissor, no eres defensivo físico, eres defensivo y no era defensivo especial, era el defensivo físico. Bastante todo al contrario lo que he dicho. A ver. Latias. Latias. Latias es más rápido, eh. O igual de rápido. Puedo jugármela a. A ver quién tiene. Yo. Soy más rápido. Me bueno, la tenía que jugar, eh. A todo más por culo la también. Puede ser todo lo defensivo que quiera. <risa> Puede ser todo lo defensivo que quiera. Por dos. Más el stab. Más el ataque especial de un Gengar. Más eh, vidafera. Colega, está fuerísima. Garchomp también está fuera. Podría barrer con Gengar ya, ¿eh? Lo que queda. Podría barrer con Gengar. ¿Dónde vamos a tumbar a ti? En este caso. Fuera. No me la podía jugar a que se despertara. Pff, tampoco puedo regalar Pokémon aquí, ¿eh? ¿Me ha tumbado alguno por ahora? Creo que no me ha tumbado ninguno, ¿no? Gliscor. Gliscor. Gliscor, Gliscor, Gliscor, Gliscor, Terremoto. Gliscor, Terremoto. No va a tomar ninguno, Licor Terremoto, sí, colega, sí, otra roca terremoto, terremoto, vale, colega. Se ha quitar al Kenkar como ha podido. Surf. Y Out. Debería de estar Out. Y lo está. Specs. Por dos. Especial de Latios. Está fuerísima, colega. Y le queda Rotom. Rotom Fuego. Mmm. Podría hacer cualquier cosa realmente Vamos a sacar a mi Hulk Que no lo hemos sacado No hemos no sacado a Hulk Ahí está mi Hulk Encima le he puesto un esto guapo un... Una cápsula chula ¡Vuelto a cambio! Defensivo especial ¿Veis cómo aguanta, no? ¿Veis cómo aguanta el cabrón este, no? Aguanta muchísimo. Y... fue es que no llega no llega a tumbar. Me lo había tomado un nuevo carro casi, ¿eh? No, trueno. Vale. Me gusta. Me gusta, me gusta. Un nuevo carro. ¿Lo tumba? No. No lo tumba. No lo tumba, ¿eh? Oh, eres, lleva restos. Estoy alargando el combate para nada, ¿eh? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oh, cajarro, venga, va. ¡Sofoco! Sigo aguantando. te aguanto, aguanto todo lo que quiera. Te aguanto todo lo que quiera y más. Y ahí viene la valla. Fua, ahí viene la valla. Libero más la valla Lichi me hace bueno da igual ahora soy ahora soy el doble de rápido por lo tanto voy a superarle que soy libero y tengo un ataque físico gordo así que hago cajarro colega y no lo vas a contar ¿eh? si le doy claro sigue siendo más rápido bueno pues nada inesperado ¿eh? inesperado que, que fuera más rápido cuánto hace Inesperado, ¿eh? no, me, no me esperaba que, que fuera. Fuera a ser más rápido. Pero bueno, no he conseguido el 6-0. La podría haber conseguido con. con mi. Con mis latios. Porque quería probar. Quería probar Otras cositas. Eh. Brelon. Venga. Brelon, tumba roca. Y ya está. Brelon, tumba roca. Ya he hecho dos sofocos. Está menos cuatro.. Ya, lo que te queda, colega, eh, es caer. Caer de un tumbarroca, cae de un tumba roca. Perfecto. Pues ahí está el combate. Bastante chulo. Me ha gustado. Hemos jugado muy bien. Eh, podríamos haber mejorado algunas cosas. No ha sido todo perfecto, pero ha sido un combate chulo. Da eh, no, por finalizado. A ver, no me da tiempo ni a dar por finalizado a mí. Así que nada, pues. Pues guay, un combate chulo, un combate chulo. 6-0, podemos darnos la, la. Podemos darnos el 6-0, perfectamente. Eh, pues eso sería todo, eh, tampoco tengo mucho más que decir, simplemente que eso, que estéis atentos al canal, que intentaré ir subiendo cositas a lo largo de estos días. Eh, también tener en cuenta que a lo mejor retomo Twitch, entonces puede que empiece a hacer directo. Y hablaré con esta gente para ver lo de una serie de Minecraft que tengo en mente. Que veremos a ver si podemos sacarla. Eh, y puede estar chula. Es un Minecraft vanilla porque es en un real. Pero, mmm, quién sabe. A lo mejor sale de ahí algo, algo guay. Así que nada, estad atentos al canal. Y no mucho más. Espero que haya el vídeo. Si queréis más vídeos ya sabéis darle like y yo os lo traeré. Nada, lo dicho que me voy a dejar el capítulo he los Y adiós.